Hola, mi nombre es José Luis Aldaña. Estudio en el Instituto de Formación Docente y Continua de Villa Mercedes. Este es un video tutorial que realizo para la materia Recursos Informáticos. Pertenezco al grupo de trabajo número 11 de la presentación colaborativa junto a mis compañeros Beluizo Ferreira Paloma, Funes Abor Jessica Paola y Silva Dayana Celeste. Profesora cargo Jesús Romaldo García. En la presentación, el tema que nos ha tocado desarrollar es cómo presentar trabajos académicos. Yo voy a hablar sobre el formato y la difusión de los trabajos académicos. El resto de los temas serán desarrollados por mis compañeros. Pero antes de difundir tu trabajo, asegúrate de revisarlos muy bien y repásalos. Corrígelo varias veces. Revisa las citas y referencias, los datos, los gráficos, la introducción y conclusiones la redacción y el lenguaje. Consulta la normativa de tu centro. No olvides poner la fecha, todo documento debe estar datado. Presenta los trabajos académicos siempre en PDF, salvo que te indiquen otra cosa. A continuación hemos incorporado a nuestra presentación un breve video sobre cómo presentar trabajos académicos. Te recomiendo lo veas. Ahora sí vamos a ver el formato y la difusión de los trabajos académicos. Hoy en día, lo normal será que presentes tu trabajo en soporte electrónico, no impreso por una u otra vía que puede ser entrega online o disco. Por lo tanto, te recomiendo que prepares tu trabajo en formato PDF, que integre ordenada y claramente todas las partes del trabajo en cuanto a soporte físico, podrás depositar tu archivo por correo electrónico o mediante grabación en disco, en cuyo caso tendrás que preparar la carátula del mismo igual que la portada del trabajo. En cuanto a la propiedad intelectual, salvo que sea un trabajo en colaboración o de la intervención activa de un tutor en la creación del documento, la propiedad intelectual del trabajo es tuya. Eso debe suponer que no infringes la propiedad intelectual de otros, es decir, que no incluyes contenido ajeno sin autorización. Por lo tanto, hemos llegado a las siguientes conclusiones: el texto académico es producto de la investigación sobre un tema determinado, debe respetar ciertas características teniendo en cuenta los requerimientos de acuerdo al área, más lo que los profesores te marquen como directrices y siguiendo estos sencillos consejos, la producción seguramente será exitosa. La información la hemos obtenido de Cómo buscar y usar información científica de Martínez y el video que se titula Cómo redactar y presentar trabajos académicos los hemos obtenido de YouTube.